Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister Continuamos hoy con la lección número 93 La luz, la dicha y la paz moran en mí Crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado Piensas que si alguien pudiese ver la verdad acerca de ti Sentiría tal repulsión que se alejaría de ti como si de una serpiente venenosa se tratase. ¿Piensas que si la verdad acerca de ti te fuese revelada, te sobrecogería un horror tan grande que te apresurarías de inmediato a quitarte la vida, pues sería imposible seguir viviendo después de haber contemplado semejante atrocidad? Estas creencias están tan firmemente arraigadas en ti que resulta difícil hacerte entender que no tienen fundamento alguno, que has cometido errores es obvio, cierto es también, teniendo en cuenta lo que ahora crees, que has buscado la salvación por extraños caminos, que te has dejado engañar y que a tu vez has engañado, que has tenido miedo de fantasías pueriles y de sueños crueles y que te has postrado ante ídolos de polvo. Hoy vamos a poner en tela de juicio todo esto, no desde el punto de vista de lo que piensas, sino desde un punto de referencia muy distinto, desde el cual tales pensamientos vanos carecen de sentido. Esos pensamientos no concuerdan con la voluntad de Dios. Él no comparte contigo estas extrañas creencias. Esto es suficiente para probarte que son erróneas pero tú no te das cuenta de ello. ¿Por qué no habrías de dar saltos de alegría cuando se te asegura que todo el mal que crees haber hecho nunca ocurrió, que todos los pecados no son nada, que sigues siendo tan puro y santo como fuiste creado y que la luz, la dicha y la paz moran en ti? La imagen que tienes de ti mismo no puede resistir la voluntad de Dios. Tú piensas que eso es la muerte, sin embargo, es la vida. Tú piensas que se te está destruyendo, sin embargo, se te está salvando. El ser que tú fabricaste no es el Hijo de Dios, por lo tanto, no existe en absoluto. Y todo lo que aparentemente hace y piensa carece de significado. No es bueno ni malo. Es simplemente irreal, nada más. No batalla con el Hijo de Dios, no le hace daño ni ataca su paz. No ha alterado la creación en absoluto, ni ha convertido la eterna impecabilidad en pecado o el amor en odio. ¿Qué poder puede poseer ese ser que tú fabricaste, cuando lo que hace es contradecir la voluntad de Dios. Tu impecabilidad está garantizada por Dios. Esto tiene que repetirse una y otra vez hasta que se acepte. Es la verdad. Tu impecabilidad está garantizada por Dios. Nada puede afectarla y nada puede cambiar lo que Dios creó eterno. El ser que tú fabricaste, lleno de maldad y de pecado, no es nada. Tu impecabilidad está garantizada por Dios, y la luz, la dicha y la paz moran en ti. La salvación requiere que aceptes un solo pensamiento, que eres tal como Dios te creó, y no lo que has hecho de ti mismo. Sea cual sea el mal que creas haber hecho, eres tal como Dios te creó. Sean cuales sean los errores que hayas cometido, la verdad con respecto a ti permanece inalterada. La creación es eterna e inalterable. Tu impecabilidad está garantizada por Dios. Eres y siempre serás exactamente como fuiste creado. La luz, la dicha y la paz moran en ti, porque ahí las puso Dios. En nuestras sesiones de práctica más largas de hoy, las cuales serían más provechosas, si las llevases a cabo durante los primeros cinco minutos de cada hora, comienza afirmando la verdad acerca de tu creación. Di lo siguiente. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Mi impecabilidad, está garantizada por Dios. Luego deja a un lado las disparatadas imágenes que tienes de ti mismo y pasa el resto de la sesión de práctica tratando de experimentar lo que Dios te ha dado en lugar de lo que tú has decretado para ti mismo. Pues o bien eres lo que Dios creó, o bien lo que tú mismo has hecho de ti. Un ser es real, el otro no existe. Trata de experimentar la unidad de tu único ser. Trata de apreciar su santidad y el amor del que fue creado. Trata de no ser un obstáculo para el ser que Dios creó como lo que tú eres, ocultando su majestad tras los insignificantes ídolos de maldad y de pecado que has inventado para reemplazarlo. Permítele venir ahí donde le corresponde estar. Ahí estás tú. Eso es lo que eres. Y la luz, la dicha y la paz moran en ti porque esto es así. Tal vez no estés dispuesto o no puedas dedicar los primeros cinco minutos de cada hora a hacer estos ejercicios. Trata, no obstante, de hacerlos cuando puedas. Acuérdate por lo menos de repetir estos pensamientos cada hora. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Mi impecabilidad está garantizada por Dios. Trata luego de dedicar un minuto más o menos con los ojos cerrados a cobrar conciencia de que se trata de una afirmación de la verdad acerca de ti. Si surge alguna situación que parezca perturbarte, desvanece la ilusión de miedo de inmediato, repitiendo de nuevo estos pensamientos. Si te sientes tentado de enfadarte con alguien, dile silenciosamente, la luz, la dicha y la paz moran en ti. Tu impecabilidad está garantizada por Dios. Hoy puedes hacer mucho por la salvación del mundo, Hoy puedes hacer mucho por desempeñar más fielmente el papel que Dios te ha asignado en la salvación. Y hoy puedes asimismo hacer mucho por convencer a tu mente de que la idea de hoy es en efecto la verdad. Y David nos dice, hoy damos paso a la atracción del amor por el amor. Nuestros pensamientos de ataque nunca han cambiado la realidad. Los pensamientos de ataque son irreales y solo pueden parecer que cambian la conciencia de la realidad. El Hijo de Dios está tan a salvo como su Padre, porque el Hijo conoce la protección de su Padre y no puede temer. El amor de su Padre lo mantiene en perfecta paz y sin necesidad de nada, no pide nada. Así lo que se percibe como el mundo lineal proyectado, se hizo visible y no verdadero. Y entonces lo que es verdad, que es espíritu, se volvió invisible para ti. Pero el Espíritu Santo todavía ve el espíritu con perfecta claridad. Dios creó al espíritu perfecto y nada puede cambiar el amor eterno. Hoy invocamos el recuerdo de Dios. Lo deseamos lo queremos, lo invocamos. El Hijo de Dios no puede contentarse con nada más que con el amor eterno. No importa cuánta distancia hayas tratado de imponer entre tu conciencia y la verdad. La verdad permanece verdadera. Solo la verdad es verdadera. Y como un trampolín hacia esa verdad eterna, recordamos... Dios te dio el mundo real en amoroso intercambio por el mundo que tú construiste y que ves. Hoy contemplaremos el mundo real. Hoy dejaremos ir todos los pensamientos de maldad, oscuridad y pecado. Hoy dejamos ir todas las creencias afianzadas que harían que la separación parezca real. Cuestionamos la creencia de la separación desde un punto de referencia muy diferente, con el Espíritu Santo como nuestra fortaleza. Nos alegramos mucho de que todo el mal que pensamos que hicimos nunca se hizo, que todos nuestros pecados no sean nada, que soy tal como Dios me creó, tan puro y santo como Dios me creó. Nos alegramos que la luz, la dicha y la paz moran en mí y que mi inocencia es garantizada por Dios. Una y otra vez repetiré esto. Mi impecabilidad está garantizada por Dios. Soy tal como Dios me creó. Mi impecabilidad está garantizada por Dios. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Mi impecabilidad está garantizada por Dios. Amén.